Repetir 10 sentadillas en salto y terminar con 10 segundos de sentadillas isométricas. A ver cuántas eres capaz de hacer.